...y llamamos El Despertar del Norte... ...bienvenidos a todos... ...donde la gente siempre está primero... ...la idea, no es cierto, de nuestro programa... ...que hemos hecho con mucho cariño el día de hoy... ...es para que ustedes nos hagan llegar... ...las problemáticas o... ...o sus... Eh, ...denuncias... ...nos hagan llegar a través de las redes sociales... ...que más adelante nuestros panelistas les van a enseñar... ...el día de hoy, y a raíz de todo lo sucedido... ...no es cierto, en las últimas semanas... ...que han sido bastante contingente y, y, ...y de mucha, mucha, mucha información hemos establecido el siguiente eh, tema de conversación el día de hoy, ¿ya? que tiene relación con las quemas, eh, sobre las quemas en el ex vertedero de la chimba. Y frente a ello nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Quién o quiénes son los responsables de tenernos ahí todos enfermos, constipados y con nuestros niños en casa? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, algunos podrían decir que... Eh, a raíz de todas estas noticias, ¿no es cierto?, viene un aprovechamiento comunicacional o pueden decir también, podemos hablar de mala gestión o podemos hablar de un sinfín de, de, de eh, opiniones que han, que han nacido a raíz de esta problemática que sobre todo ha, ha afectado el sector norte de nuestra región. Pero yo creo que todos convergemos en el mismo, ¿no es cierto?, que el poco eh, simbiosis, la poca sinergia que ha, que ha mostrado nuestras autoridades. Pero bueno. Sin el afán de, de profundizar todavía, eh, les quiero señalar y presentar el día de hoy a nuestros panelistas, al señor Omar Riz y Francisco Cordero. Ya Un fuerte aplauso para <ríe> ellos. <ríe> hola, Dani, Hola, Francisco. Un gusto tenerlos, acompañarlos nuevamente esta semana. Un gusto también de tener nuestra sintonía eh, en este programa que es El Despertar del Norte. La gente está primero. Eh, Recordarles nuestras redes sociales. En Instagram estamos en despertar Norte. También tenemos la eh, página de Facebook, el Despertar del Norte. Y pueden seguirnos también a través de eh, la programación de amcanal.cl. Francisco. Excelente, ¿no? Yo feliz, feliz de, de un segundo programa. La verdad es que ya un poco más relajado. El primero estaba ahí como de locutor, un poquito tenso. Pero ya súper feliz. A medida que vamos avanzando, vamos a ir teniendo más conversaciones, más debates. Porque recuerden que este es un programa de denuncia de todo eso, pero sobre todo donde priman las ideas. Así que, eh, como decía Omar, eh, los invitamos a todos a compartir este programa para que más gente los vea, más gente pueda estar informado porque de este tipo de programa hay pocos o directamente no hay en la región. Así que sigan nuestras redes sociales, El Despertar del Norte. Eh, tanto en Facebook como en Instagram, también las redes de AM Canal, en donde pueden ver este programa todos los miércoles a las 5. Sí, estamos en el canal digital, Señal Digital eh, 41.3, estamos también en Movistar, eh, canales regionales, sector norte, y a través de amcanal.cl y la página de YouTube de AM Canal. Pero si no es suficiente, todas esas redes que han mostrado, ¿no es cierto?, mis compañeros, también tenemos un número de WhatsApp. Así es. ¿Lo pueden decir? Sí, el número de WhatsApp para donde, donde pueden hacer las denuncias ciudadanas es el más 569-2602-3291. Y ahí nos pueden enviar sus audios, sus videos, nos pueden contactar para poder hacer su denuncia ciudadana y visibilizarla. Oye, oye, yo, yo soy emprendedor, entonces aprovechando el WhatsApp, ¿pueden los emprendedores mandar el dato de, lo, de su emprendimiento? Aprovechando de etiquetarnos un saludo a nuestras redes sociales, ¿podrían, cierto? Sí, también, supuesto, ¿cierto? Surgió. Además de la denuncia, pasar el dato de cosas que están promoviendo, ¿cierto? La, también? la idea del Despertar del Norte es que entre todos, ¿no es cierto?, nos apoyemos. Entre todos encontremos en esta horita de programa un, un nuevo hogar y todos salgamos adelante y todos potenciamos la región desde nuestro punto de vista, desde nuestras veredas. Así que bien recibido nomás todos los comentarios que podamos recibir ahí a través de las redes sociales, del WhatsApp y de todas las páginas que han nombrado ahí acá mis compañeros panelistas. <risa> Bueno, y profundicemos, pues. Profundicemos el tema profundicemos. Que, nos, que nos convoca hoy bien. Que nos convoca, ¿no es cierto? Dos semanas difíciles. Nueve días sacamos la cuenta recién. Sí. ¿No es cierto? Que el sector norte particularmente se ha visto eh, con problemas en su calidad de aire. Se han suspendido las clases para nuestros niños. Así que... ¿Y ustedes qué piensan? Sí, han sido dos semanas bien difíciles porque, bueno, haciendo un poco de cronología, a contar del lunes pasado... Eh, se hace una suspensión de clases, eh, generalmente en el sector norte, desde una calle que es la calle principal que Nicolás Tirado hacia el sector norte, debido a quemas en un ex vertedero que, que tenía Antofagasta, donde hay muchas toneladas de basura acumulada durante años, yes. antes de que se habilitara un nuevo relleno sanitario, y esa quema produce emanación de gases que son tóxicos, ¿cierto?, pero que igualmente afectan a la comunidad, o sea, los niños vayan a clase, no vayan a clase, los niños están en sus casas, igualmente aspiran este humo que es eh, extremadamente tóxico para todos. Horrible, horrible la, la emergencia sanitaria. A mí me, me recuerda mucho cuando se decía que, no sé, que la perla o Antofagasta estaba dormida, yo creo que sigue dormida en términos de gestión y de una papita caliente de responsabilidad que nadie se quiere hacer cargo, y ahora de estar dormida pasó a despertar de golpe pero porque se estaba quemando la casa. Entonces, ese es un tema fuerte que tenemos que tocar porque eh, no solo, el... hoy día vamos a hablar del vertedero, la, la semana pasada hablamos de otros temas, pero oye, ya de una vez por todas, que las autoridades de un lado o de otro trabajemos en sinergia para poder trabajar en foco de la gente. Esperen, eh, bueno. disculpa Pancho, nos faltaba un integrante a este hermoso panel de la tarde, la señorita Jessie González. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Bien, y usted, es usted nos ha visto afectada por el humo. Eh, allá por el no, pero sur, ¿no? El, eh, en, en mi establecimiento sí, al principio sí, pues también eh, cancelaron las clases y después ya fueron retomando, pero todavía hay establecimientos que todavía están sin sin clase por eh, la toxicidad que se produjo por el por el viento. Claro, hay, hay un video circulando, no sé si lo vieron de, de cómo emanaban estos sí. gases y, y la sí el asunto de, de apagarlo, todo, todo un tema atrás, ¿eh? y yo creo que faltó, bueno, un poco lo que hemos dicho de un, de un comienzo, y, y, y no es por atacar alguna parte del gobierno regional o, o, o nuestro máximo edil, sino que falta gestión, falta proactividad, ¿no es cierto?, a este tipo de problemas que tarde o temprano los vamos a tener, entonces la invitación siempre ha estado de que ojalá todas las autoridades trabajen en conjunto. Si ¿sí? ese es el, el principal, en pro de la comunidad, en pro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿no es cierto? Ese es el ese debería ser el bien común. Bueno, amo opinión personal en realidad. ¿Cuánto años hablando? Sí, ayer estábamos en terreno con Omar y estábamos hablando con un profesor, eh, con Giovanni, en, del Liceo de la Chimba. Y él no. no eh, bueno, una de las cosas que nos dijo es que eh, para él lo ideal fuera que. ...que en vez de estarse peleando o mandándose mensajes por Facebook, eh, se unieran todos y trabajaran todos en conjunto porque lo que se necesita son soluciones, no que se estén tirando no, la pelota echándose no, la culpa no. unos con otros, sino que estén trabajando todos eh, o remando todos para el mismo lado para trabajar por la ciudadanía, que eso es lo importante. Exactamente, Jessy, yo pienso exactamente lo mismo que dijo el profesor porque muchas veces la gente que vive en los alrededores no tiene ni idea de política no sabe ni qué es lo que es derecha ni qué es lo que es izquierda, muchas veces sí. eh, pero ellos quieren solución, si al final en ellos hay que poner el foco y el bien mayor es para, para evitar este tipo de cosas que lo estamos atendiendo o se está atendiendo ahora que se está quemando todo el sector sí, Jessy sigue ahí sí, Jessy. Estoy acá. Bueno, Jessy es profesora de biología a lo mejor también nos puede dar esa mirada desde el punto de vista más científico de qué es lo que significa esta emanación de gases para la comunidad. Bueno, cuando, eh, cuando ayer estábamos hablando, bueno, que con, con Giovanni estábamos eh, comentando porque como somos colegas estudiamos juntos en la universidad. Eh, bueno, hay varias eh, variables que, hay que pueden ir afectando, eh, bueno, no solamente a, a, a, la, a la gente, sino al al medio ambiente que también se, se desarrolla eh, alrededor del, de, esta, de este de este vertedero, porque tenemos la, eh, la parte de donde está el humedal, tenemos la quebra de la chimba, que eran espacios que ellos utilizaban para, para ir a hacer salida de terreno con los alumnos y bueno ahora no se pueden hacer, pero ya no no, no han visto eh, si la biodiversidad eh, ha variado o no ha variado de, de acuerdo a lo que lo que ha sucedido con esta emanación de gases. Y esa emanación de gases, también eh, como está en un sector donde la, la, las nubes eh, se concentran a más baja altura, también se puede desarrollar de que, bueno, por lo menos acá no, no llueve, pero si llegase a llover eso también puede afectar eh, a través de la lluvia ácida a, a la población. Y no, no nos va a afectar a lo mejor directamente a nosotros, pero sí se puede ir eh, a través de, de las nubes hacia otras eh, ciudades o países, así como yendo para el sector de Brasil. ay ah, así de... Mira, sí. You know. sí, así de complicado. Entonces, por eso, eh, acá no es un tema solamente de que sea eh, eh, bueno, la contaminación que produce, sino que el efecto invernadero también que se produce, también eso nos afecta, y no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a toda la, la biodiversidad que tenemos, a todo el ambiente, y va afectando toda la cadena trófica que, que, que va desarrollando, que va permitiendo que, que toda esta biodiversidad siga y que, nos, que nos, nos ayuda también al planeta. ¿Se habrá hecho alguna medición eh, del, del factor de contaminación que hay en el, en el ambiente después de este esquema? Porque se, se tomó una decisión por el CRM de Salud suspender las clases desde Nicolás Tirado hacia el norte pero me imagino que estas decisiones también van acompañadas de un factor técnico que no he visto, por lo menos, circular en las redes. Entonces, no sé si alguno de nuestros invitados nosotros tiene la información de que si se realizó alguna medición o simplemente se hizo como medida de precaución lanzar la alerta amarilla. No hay ninguna información, Francisco, de, de, de mediciones. Lo que sí, bueno, hace unos años atrás se hizo, más que medición, se, bueno, se hizo el, el sondeo de... De, de metales pesados en el, en, el, en el aire y también se hizo un, un sondeo en, en centros educacionales donde se determinó que también había eh, eh, metales pesados en la sangre de, de los niños entonces me imagino que a lo mejor quieran tomarlo no, si sí, es una buena iniciativa hacer alguna medición ya sea ambiental y ya sea también en los efectos que ha producido esta toxicidad en las personas de nuestra comuna como cuando se hacía el tema del... o sonó fuerte el tema del polvo de mata. Claro, el polvo te mata, que después, no, la verdad, desconozco, no sé por qué en el camino se habrá silenciado el tema de, de qué pasó con eso, porque no sé si se habrá solucionado o no, porque el puerto sigue ahí y el y no sé, los vecinos podrán confirmar o desmentir, que nos escriban si es que todavía tiene el problema del polvo o dejó de matar el polvo. Porque, eh, por ejemplo, el tema del humo y la contaminación... Eh, por ejemplo, es cosa de ir a la negra y ver Alto Norte en la noche uh. eh, no sé si alguien también se da cuenta ahí, porque si prohíben el funcionamiento por el humo el, los sectores aledaños al basural eh, los sectores aledaños de Alto Norte también hay empresas en que trabajan personas también, entonces no solo es eso o sea Antofagasta prácticamente se está convirtiendo en un foco de contaminación en varios puntos, en el puerto, ahora el basural pero por irresponsabilidad de las autoridades y tenemos la negra, el sector productivo de alto norte, que es conseguir de, de noche y sacar un par de fotos y cualquiera se da cuenta. Sí, en su momento fue precisamente el propio gobernador actual que tiene Antofagasta quien se embanderó bastante con eh, el movimiento Este Pueblo Te Mata. Sin embargo, hasta la fecha no ha no, no, no había mayores avances al respecto. Y muy importante lo que tú dices, porque precisamente se intentó relacionar este estudio que te comentaba respecto de la medición de metales pesados, y la medición de, de incluso metales pesados en la sangre de niños con también la alta tasa de... Eh, mortalidad por cáncer en nuestra región eh, es súper potente el tema de la contaminación ambiental, yo ahí por lo menos yo sé que hay una ley de transparencia y hay cosas que se hacen, pero Antofagasta yo veo que la contaminación del agua, la especie muerta por ejemplo en Mejillones, sector La Negra sector de aquí del puerto, ahora sector del, del basural, dando, están dando fuertes golpes al, al medio ambiente pero yo no veo ningún, más que opiniones políticas de criticarse y tirarse la pelota de un lado a otro yo no veo ningún estudio técnico, por lo menos que, que se debata en sectores públicos a lo mejor acá ojalá pudiéramos conseguir alguna vez algún invitado que desde el punto de vista técnico nos explique qué se está haciendo al respecto porque los años pasan la polémica de quien lidera eh, se hace fuerte en su momento pero después pasa el tiempo y, y queda ahí y, y seguimos viendo los mismos problemas esperemos que con el basural no sea el caso entiendo que hay un proyecto de, de cambiar y, y, y volver a... A, digamos, a cambiar la, la función que, que tuvo en su momento ese sector, ojalá sea así por el bien de los vecinos, porque también recordemos que muy cercano, o casi justo en el entorno del basural, se entregaron departamentos muy, muy lindos, además de a, a harta gente de la comunidad, de viviendas sociales, y hoy día lo que se convirtió en el sueño de la casa propia se está convirtiendo en prácticamente la pesadilla de aspirar el humo todo el día pero Para seguir ahondando en el tema, chiquillos y chiquillas de ese que estás en la casa, ¿no es cierto? Y poder eh, un poco discernir de que quién es el, el principal, ¿no es cierto? Responsable. ¿Quién es responsable de esta quema, de estos humos tóxicos que nos están a todos intoxicando. Tenemos una invitada. Sí. Ahora ¿Aún se no se bien. conecta? ¿Aún no se conecta? Pero hoy tenemos también para que nos entregue su perspectiva alguien del concejal de, de, de la región. Así que vamos a esperar ahí que se sí, pero un, un punto importante también es que la ciudadanía también tiene que eh, ser parte ser un, un activo más de, de todo esto que está pasando porque eh, está bien que se produzca el esquema en el vertedero pero también tenemos que como ciudadanos también debe hacernos cargo del asunto de la basura entonces eh, hay que promover eh, incluso más el, el el reciclaje, el poder reutilizar algunas cosas, para que no se vaya acumulando más basura en estos sitios, en, en, no solamente en ese vertedero, porque también se van dando otros puntos, que también se van haciendo como basurales clandestinos, es, que eso también va es afectando también al ambiente. Lo que menciona Jessy, súper importante con respecto a, a la cultura de no cierto, las TGR, claro. El, la reutilización, el reciclaje y todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Un, un, esta nueva cultura, eh, pero sin embargo también se debe traspasar al gran empresariado, porque pucha, a nosotros como eh, cliente final nos prohibieron las bolsas y toda la cuestión que no es cierto que conlleva, pero a mí me siguen vendiendo arroz en bolsas plásticas, entonces al final yo creo que pucha este, esta sinergia de la que hablamos, no, yo no la veo en el bien común. No la veo, al final veo que me exigen a mí como cliente final, pero ¿qué pasa con las empresas, con estos tipos que generan miles y miles de millones de utilidades, pero ellos siguen produciendo su, e incluso más caro, pero eso va a ser otro tema, la inflación va a ser otro, otro tema de otro, otro episodio, de otro capítulo, pero claro, es, es todo un conjunto de soluciones que tenemos que eh, desarrollar por el bien de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Nos queda mucho camino. Sí, pareciera que es una pelota que nadie, nadie quiere, quiere tomar La caliente La papa caliente, caliente. Claro. La papa caliente nadie, nadie se quiere hacer cargo Pero la verdad es que Antofagasta está el debe En materia de gestión de residuos De oh, muchísimos, sí, años. muchísimos años o sea Yo, yo te digo en, no sé, en ciudades o en regiones en el sur Hace tiempo que partieron con Planes de reciclaje Con plantas, con, con, de, ser... con plantas de reciclaje Con claro. puntos limpios Con una segregación efectiva Y acá en Antofagasta se quedó súper sí. atrás Claro ¿Ya? Se quedó súper atrás El relleno solitario eh, prohibió su funcionamiento Sin embargo, nunca hubo una segunda alternativa Para poder hacer una disposición final de recibo Hasta que por fin se entregó Chaqueta Blanca Que no estuvo, exento de retraso Porque recordemos que también hubo un retraso Estuvieron paralizadas las obras Porque hubo una diferencia en, lo, en, en los presupuestos iniciales eh, Versus lo que estaba dando finalmente Y nadie tampoco se quería hacer cargo de, de esta diferencia Pasó por el MOB, pasó por la municipalidad Hubo retrasos, se entregó tarde y aún así el problema no está resuelto. Porque efectivamente, ya esta que la blanca, tiene sus tarifas para poder hacer disposición final de residuos de lo que ustedes quieran. O sea, tiene de residuos domiciliarios, de especiales, etc. Eh, pero está fuera de la ciudad. Entonces, la logística para hacer llegar la basura desde las casas hasta la disposición final es ahí donde tenemos el problema, porque no, no, no, no hace sentido. No sé si no las frecuencias estarán bien, estarán mal, pero hoy día en la realidad en la comuna eh, difiere de lo que debiera ser en materia de gestión de residuos. A mí me preocupa eh, eso también lo que menciona Jessy, el tema de la responsabilidad social en las personas, porque efectivamente acá es indiscutible que hay una responsabilidad de las autoridades, porque oye, lo, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, Jessy, profesora, ahí nos podrá contar oye, desde la base qué estamos haciendo para cambiar... Eh, la mentalidad respecto a la, a la disposición de la basura a la contaminación del medio ambiente ¿qué se está haciendo como gobierno? porque yo he escuchado por ejemplo desde el gobierno tienen un discurso eh, muy ambientalista, ambientalista pero en el hecho como tal ¿qué estamos haciendo? porque por ejemplo estamos destinando recursos para promocionar ciertas cosas eh, que tienen un beneficio partidista o ideológico pero no estamos eh, con esas mismas lucas podríamos eh, ...financiar quizás campaña para promover la responsabilidad social... ...con el medio ambiente, por ejemplo, no botar basura... ...acá tú vas a La Chimba, por ejemplo... ...que otro tema además, otro proyecto abandonado... ...que todavía no, no, no va en curso... ...y es un foco también lleno de basura... ...y también pasa mucho por la gente... ...y así en cada playa que no está habilitada para el baño la gente va y deja y no, y no hay una responsabilidad social de, no sé, tú vas al, a algún lado público y la gente asume, ¿no?, en que yo pago mi impuesto y me tienen que limpiar esta basura y la responsabilidad social va directamente relacionada en que, oye, yo voy dejo limpio y si hay basura, ojalá la gente limpia yo por lo menos llevo mi bolsita de basura a todos lados también veo a gente que saca para a su mascota lleva su bolsito para llevarse el, lo, lo, lo de su mascota y así es un tema de todo pero, ojo, el, acá el tema está en las autoridades porque a ellos como contribuyentes somos nosotros los que le estamos dando las lucas, pero nos están destinando para cosas que efectivamente le están afectando a las personas. Y este es un ejemplo de eso. Tenemos alguna novedad con la invitada, pero conectado. Todavía nada. Bueno, sigamos entonces con el tema de eh, Bueno, el año pasado participamos en limpieza de playa. Sí, tuvimos, estuvimos. Estuvimos haciendo jornadas. limpieza de playa y precisamente nos encontramos con las playas pero atestadas de basura, colilla de cigarro, pero. Bolsas con colilla de cigarro. Y es un tema que precisamente Ay. conversamos con el profesor de, Liceo de la Chimba, sí. Ellos también hacen esta jornada y también le impresiona la cantidad de basura que logran sacar de las playas. Pero somos el problema es que somos siempre los mismos. Y yo he visto, por ejemplo, efectivamente, en algún momento, el gobierno tras gobierno destinan algunas charlas o seminarios eh, para, para promover esta responsabilidad social con el medio ambiente. Pero oye, son esas son pequeñas charlas recursos que se destina y que son prácticamente cerradas y participan siempre los mismos que son entre ellos mismos eh, entre los amigos del partido que aquí que, que participan entre ellos mismos pero acá tiene que haber una bajada de información o mejor dicho una bajada de educación respecto a este tipo de temas cosa que partamos desde los niños que tengan la responsabilidad de, de no contaminar, de no tirar la basura, de limpieza en general y, y de ahí vamos avanzando hacia adelante pero... Los recursos se priorizan eh, para hacer campañas para otras cosas. Por ejemplo, me gustaría ver una campaña a nivel nacional respecto a, a, al cuidado del medio ambiente, a no botar basura, pero no, yo veo campañas más relacionadas a intereses políticos. Exactamente, no pero nosotros hemos soñado con Jessie, hemos conversado este tema particularmente, y, y sí. uno desde la vereda, desde el conocimiento propio, ¿no es cierto?, puede tener muchas ideas para poder potenciar lo que estamos hablando del reciclaje. Yo, sencillo, puedo tirar un arboleo y puedo decir, incentivo, ya señora, usted recicle la, la materia de su hogar, ¿no es cierto? Y le llega un cupón de 5 lucas de descuento en el gas de 15 kilos. Entonces, hay herramientas para potenciar, para ayudar, para incentivar la educación del reciclaje. Pero ¿qué pasa? Y volvemos al, al punto que toca Francisco, ¿qué pasa con nuestras autoridades? ¿Por qué no hacen la tarea? ¿Por qué no hacen la pega? Teniendo lucas, teniendo fondos para, para que no lleguemos al punto de, de la quema del vertedero, ¿no es cierto? Que uno puede decir, unos pueden decir que fue a propósito, que hubieron terceras manos, que hubo limpieza de imagen, porque lamentablemente esta, este incendio se pro, o sea, se produce posterior al, a lo que hablamos la semana pasada, que es el, el 9 Papers. El 9 Papers. Exactamente. Entonces, pueden haber muchos... Eh, muchas versiones, muchos ¿no es cierto?, de, de, del por qué se genera, pero al final las autoridades se siguen tirando la pelota de un lado para otro. De hecho, en algún lado se publicó que incluso en los planos de Papers habían prácticamente vaticinado, sí, de, iba a haber un incendio en... Exactamente. No sé, era, era algo que se veía venir. Era, era algo que se veía venir. Lamentablemente no, no, no, no hubo, no hubieron las acciones previas, ¿cierto?, para poder prevenir este tipo de, de, de acontecimientos. A mí, a mí la impresión que me queda, por ejemplo... Como, como un ciudadano común y corriente que vive por el sector, es que las autoridades durante el periodo previo a estas quemas, o mejor dicho, a, a que estallaran en gran escala las quemas, porque las quemas venían de hace mucho, mucho tiempo, eh, se tiraban la pelota. Porque, pero yo como ciudadano común, y al igual que los vecinos, me imagino, oye, ¿qué me importa quién es el responsable? Lo que importa acá es que se hagan cargo del problema aquí durante el programa vamos a analizar quién es el legalmente o quién es el responsable pero en el fondo da lo mismo si es que las autoridades que son financiadas con impuestos de todo realmente tuvieran la intención de dar solución a las personas, a la gente que es por que es por el hecho mismo que son servidores públicos eh, oye, ¿tomarían la iniciativa? levantarían la mano, oye, ¿en ¿qué te puedo ayudar para solucionar un problema que le está afectando a todos? Pero no, acá es más fácil de, de aprovechar estos problemas para, para tirarle a un, a un lado, para tirarle al otro, pero ahí queda, y al final de cuentas el ciudadano común, el chileno que vive por el sector, se traga todo el problema, hoy día se traga el humo, y así pasa, no solo con esto, con todos los problemas que se han ido dando en la región y a lo largo de todo Chile. Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, ¿Podemos adelantar con una, una imagen que tenemos por ahí, señor director? Sí, por favor. En el sector norte de Antofagasta, otro basural clandestino se suma a la lista. A cuadras de la avenida Pedro Aguirre Cerda, entre calles Oficina Anita y Héroes de la Concepción, el paisaje es desastroso. Tanto así que incluso desde los mapas de Google se puede evidenciar los vestigios de la basura. En terreno, la imagen lo dice todo. Desechos de variados tipos, domiciliarios, muchos escombros y más preocupante aún, la presencia de residuos peligrosos. ¿Estamos ante un problema cultural? ¿O el dilema logístico de la basura aún no ha sido resuelto? ¿Quiénes son los responsables de entregar la solución a la comunidad? Lamentablemente, la basura ha sido un tema históricamente complejo para nuestra comuna, partiendo desde el expertedero, los planes fallidos de recolección con contenedores de gran volumen, la demora en la habilitación del relleno sanitario Chaqueta Blanca, las constantes quemas de residuos en el sector norte, contando el incendio de la última semana, pero además hay basurales clandestinos como estos en distintos puntos del sector La Chimba, así también en las salidas de la comuna. A simple vista, se puede apreciar cómo se distribuye gran cantidad de residuos alrededor de la vía férrea en héroes de la concepción. Por otra parte, estos puntos de contaminación son también focos de vectores, roedores y aves con los riesgos de zoonosis que estos conllevan a las personas. En el video teníamos uno de los tantos puntos de basura que tenemos clandestinos en la comuna porque esto no se guía solamente en el, en el ex vertedero, sino que, como hablábamos, como decía Pancho, en el sector de La Chimba, que es un sector bastante amplio en el norte de Antofagasta, hay puntos como estos, pero repartidos por todo, por todos lados. Incluso a, ayer, ayer en la tarde hubo una quema también que afectó a algunos vecinos y, y esto es diario, o sea, hubo transitas por Pedro Aguirre Cerro hacia el norte en la mañana y prácticamente todos los días tienes olor a podredumbre, olor a, a basura quemada. ¿Volvamos a la, a la, a la pregunta, Chiquillo? ¿Quién sí. o quién es solo responsable entonces de esto? Porque hemos visto en las redes sociales, porque parece que es, son las redes oficiales de comunicación de nuestras autoridades, hemos visto que cómo se no es cierto, se tira la pelotita de un lado para otro, diciendo no, no es mi, no es mi culpa, es la culpa de él, que me tranca por aquí. Entonces, ¿quién o quiénes son los responsables? ¿A quién le atribuimos esta mala gestión? Mira, hay una, hay una máxima que, que a mí me gusta mucho que es el dato mata relato o sea, independiente que las autoridades puedan decir ¿no? que yo no soy el responsable que yo lo hago de, de buena persona o que tú eres el responsable y vamos tirándole la pelota acabamos la al dato hay una imagen que ojalá nuestro director lo, lo, lo pudiera poner mientras lo, lo comentamos es eso que estamos viendo en pantalla eh, es justamente la, el resultado de la solicitud que se le hizo al, al CORE para que ...para una concesión por permiso... ...o sea, primero, por parte de la, de la Municipalidad Antofagasta... ...que se hizo a finales del año 2021... ...y eso es una concesión otorgada por cinco, cinco años, años sí. a la Municipalidad... Y, ...y si pueden ver, dice, en la parte de observaciones favorables... ...para que pueda ampliar el objeto de la concesión otorgada... ...por bienes nacionales y se pueda depositar desecho ...en el en el vertedero producto de la limpieza del entorno de dicho recinto... ...cierto, entonces... ...yo veo este documento... ...que es un documento público... ...cualquiera puede entrar a la página del... ...del, del Consejo Regional... ...o del Gobierno Regional, del Gore... Y, ...y buscar el número de ficha... ...el expediente número 12... Eh, ...GO 8153... Y, ...y verificarlo por ellos mismos... ...es un documento, es un dato... y que por lo menos al, al yo... ...ver este documento... ...digo, ¿quién tiene la responsabilidad? ...por lo menos a partir de esta resolución... ...la tiene la municipalidad, y no cabe ninguna duda... ...entonces... Eh, por lo mismo también yo me pregunto Cuando decían, cuando se decía mucho que no, que yo hago esto Por ejemplo, por, por una buena intención Oye, la municipalidad si se está haciendo cargo Es porque puede destinar recursos Entendamos que la municipalidad Por la ley orgánica de municipalidades No puede destinar recursos A cosas que no estén dentro de sus facultades Como, como órgano ¿Cierto? Entonces, dato, matarrelato relato Y ya frente a eso lo que sí también vale decir, y es cierto, que, que este es un problema que escaló tanto que el que le corresponde a, prácticamente a nivel país, por lo mismo está involucrado en esto hoy día bienes nacionales, el gobierno regional, eh, incluso el, el gobierno digamos a nivel nacional con su representante aquí en la región, a través del, presidencial. del delegado presidencial. Y por supuesto, pero ahora, ahora que ya este problema se hizo prácticamente insostenible para la comunidad, por lo menos del entorno, pero oye, ¿por qué esperamos que pase esto? Si sabíamos que era un trabajo que se podía hacer en equipo, ¿por qué esperamos que pase esto? O sea, podríamos golpear puertas o los mismos eh, involucrados podrían levantar la mano para, para ofrecerse de manera voluntaria y ver cómo solucionamos esto en, en conjunto con los bomberos, carabineros, eh, como se está haciendo ahora. Pero ¿por qué esperar hasta ahora en que hay suspensión de clase, hay alerta amarilla, hay vecinos tragándose el humo, hay, hay, el gobierno recibió... Eh, me han informado muchos, que imagino los vecinos lo puedan corroborar, niños que de tanto humo se van enfermos de, del estómago por aspirar ese mismo humo, en el, con lo que está más cerca de eso. Entonces, oye, no esperemos hasta que quede la grande para poder hacernos responsables. Sí, bueno, esto es un tema que, que, que lleva años. La verdad que, bueno, la concesión se entregó el año pasado, sí, probablemente eh, en lo que va de, de, de plazo... No, no, no se va a finiquitar el, el, el problema pero sin duda que se va a poder avanzar estamos hablando de que son capas y capas de basura que hay en el sector pero en algún momento hay que empezar y, y todavía no se empieza tiempos complejos, ¿no es cierto? estamos viviendo con respecto a esto y vemos, sobre todo a mí lo que más me enerva a modo personal nuevamente, porque las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad pero me enerva ese, ese poco trabajo en equipo, el, el ¿Por qué no sentarse todas las personas a cargo y resolver en pro de la comunidad, de nosotros, de, de nuestros niños? Eso es lo que en realidad no todavía no, no, no lo entiendo. A lo mejor nos puede ayudar a escuchar a la, a la, la comunidad también. La está por ahí cita Karina. No, todavía, no. todavía no. Bueno, teníamos no, una invitada no. sorpresa que nos podría haber resuelto de repente estas dudas que teníamos al respecto con, con, con la gestión y, y, y la, po, la poca proactividad que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero todavía no se conecta, así que tranquilo y sigamos conversando. ¿Y ¿no? si sí. tiene algo que aportar también? Sí, que yo decía que también hay que incluir a la comunidad porque de repente hay muchas de las ideas o buenas ideas que de repente también salen desde de, de, de la comunidad. Entonces, eh, acá tiene que ser un trabajo en conjunto, o sea, tiene que ser con todos los, eh, participar todos los que conformamos eh, toda esta ciudad, porque ellos también pueden aportar y también se les puede, eh, no sé, pues de repente hacer un proyecto. Yo lo hablo, lo hablo como profesora, que yo lo trabajo eh, mucho con mis alumnos, que hemos trabajado el tema del reciclaje, eh, incluso eh, cuando estuvimos en pandemia, como estábamos en trabajo online, de, de hice el trabajo de que investigaran sobre los puntos limpios y ellos eh, investigaron eh, si estaban funcionando, si sí, los puntos limpios y, y, y de cómo estaban distribuidos y que ellos fueran dando como su idea o qué podían aportar ellos como en, en, en relación a estos puntos limpios. Y muchos, la mayoría de los grupos me decían: eh, hay algunos que están funcionando y otros que no. Eh, pero me decían, pero nosotros vivimos en en, en, el part, en la parte alta de Antofagasta y hay que bajar hasta la costanera para, para ir a dejar los residuos. Entonces me decían, ¿por qué no ponen puntos limpios en la, en la zona también donde están eh, las otras poblaciones? Porque por, la mayoría de, la, de los puntos limpios están en la costanera. Entonces para que la gente baje para allá a ir a dejar las cosas, eh, de repente no se van a pagar en medio pique para ir a dejar cosas. Porque a veces si sí tienen mucha... Hay algunos que sí lo hacen, pero hay otros que, que no. Entonces, deberían haber muchos más puntos limpios a lo largo de la ciudad. Y también, por ejemplo, hacer un programa, no sé, a través de la municipalidad, con todos los establecimientos, ya que la municipalidad es la que está a cargo de los establecimientos, eh, de hacer campañas en, en cada establecimiento eh, en cuanto al reciclaje... En cuanto a, eh, a nosotros con una colega del, del liceo de Mario Bamonde, también teníamos un proyecto de las de las huertas eh, urbanas y del uso del compost. Eh, pero esos son eh, proyectos que vamos sacando nosotros como profe pero que tampoco no, no, no como que no nos pescan mucho. Lo mismo me contaba eh, nos contaba ayer Giovanni, ellos hicieron un, un diplomado los profes junto con la CONAF. Pero eso fue por el tema de que la Universidad del Norte eh, los invitó a ellos para capacitarse en eso. Pero eso debería salir desde la corporación, o de la corporación, ir, porque nosotros somos eh, el, nosotros estamos formando a los futuros agentes de cambio que, y, que tienen que hacer eh, todos esta, esta, estos cambios para, para el bien de la, de nuestra ciudad, para el bien de la de, del medio ambiente también, porque igual tenemos que cuidar eh, nuestro planeta y que toda esta cultura se vaya vaya como cambiando el chip las personas de, de lo que tienen que hacer y que no tienen que eh, seguir contaminando nuestro planeta pues ¿puedo decir algo? El, esto opinión una visión súper personal muchas veces justamente yo veo yo, yo no sé si las autoridades necesitan por ejemplo eh, ir a capacitaciones o un diplomado para aprender a ser limpio para poder educar a la comunidad yo creo que es una cuestión cultural eh, casi arraigada en el chileno y y, y no solo en el chileno, sino que también lo vemos en la migración ilegal, cuando pasamos, por ejemplo, por los alrededores de, del terminal de buses, en sectores de costaneras, en, se en todos lados, oye, queda la basura ahí, vemos colchones, gente que hace sus su necesidades naturales ahí mismo, eh, y queda todo ahí, queda todo ahí, y al final no hay una responsabilidad general, tanto por parte de, de todos los, los que vivimos aquí en Chile. Y si, y si me preguntas a mí, yo no sé si destinar más recursos para temas. Oye, ¿sabéis que Yo no necesito un, un experto en, en, en, en basura o, o, en, o en lo que produce para, para saber que tengo ya mi bolsa y botar la basura en un, en un contenedor. A lo mejor sí, para, para segregar, para hacer proyectos. Yo, por ejemplo, en mi tesis de, de grado, hice un proyecto de reciclaje de plástico. En Chile se genera por lo menos del, solamente en contaminación de plástico, millones y millones de toneladas de plástico, y se procesa solamente eh, eh, en ese tiempo, andaba en el orden, no alcanzaba a ser el 10% cuando yo hice la tesis. Imagino que ahora es mucho, mucho mayor la cantidad de plástico a pesar de esta ley. Entonces, y eso y, y, y entendamos que las plantas de reciclaje están de Santiago hacia allá, acá en el norte, a o 4. Claro. Entonces, ahora si a eso le sumamos la cantidad de basura que no es plástico, eh, es una, una cantidad brutal. entonces Es que yo, yo creo que ahí volvemos al, al punto que, que hacemos inflexión: que, que al final exigen a la ciudadanía, con las pocas, ¿no es cierto? Estamos hablando de un sueldo eh, mínimo, que poco y nada alcanza para cubrir las necesidades básicas, ¿no es cierto? Y, y además incentivarlos a, a reciclar, pucha, que es difícil. Pero se puede hacer de la otra vereda: pues. exijámosle a las grandes empresas. Responsabilidad de la empresa reciclar todas las botellas que se toman, todas las botellas plásticas. Entonces, ahí podríamos exigir, pero cuando en Chile dejemos de hacer leyes para el empresariado y no para las personas, yo creo que ahí recién va a haber un cambio cultural. Sí, bueno, eh, hay, hay una ley, la eh, ley que viene asociada respecto a, a, a quienes son eh, productores y distribuidores de, de, de, de, de, de ciertos contaminantes, por ejemplo, embalaje algunos plásticos, y que, y que ellos tienen que tomar la, la, la responsabilidad de, lo, digamos, dónde viene su producto embalado, dónde viene su producto envasado y hacerse cargo de toda la cadena de, de, de, de desecho, ya sea que lo disponen realmente uh -huh. o que hacen el reciclaje o re reutilización. Y, y eso está en curso, pero realmente también ha tenido una, una, marcha, una marcha blanca más o menos extensa. Eh, ahora, importante y admirable es lo que comenta Jesse, que tiene que ver sí, con influir también en la cultura, en porque también hay un claro. tema cultural de por medio. O sea, yo, yo no soy de acá de la zona, yo llegué hace más o menos 14, 15 años acá y me tocó encontrarme con... Eh, que, que, que efectivamente, por ejemplo, cuando se distribuyeron estos contenedores grandes, no sé si ustedes se acuerdan, ah, que bien. eran unos contenedores gigantes que habían puesto para poder, eh, en, en, en pasaje, en esquira sí. o, o por cuadra finalmente no resultó, porque también hubo una mala utilización la logística no fue la adecuada, o sea, no, no, no, no, no, no había una recogida, digamos, con, con un tiempo adecuado, pero además eh, tenía gente durmiendo en ocasiones dentro de los propios contenedores. Entonces, no la, la cultura es relevante y, y es importante lo que hace Jesse pero eso también hay que sustentarlo en un proceso, en un sistema que sea el adecuado, en frecuencias de retiro, en distancia, etc. Eso, eso tiene que acompañarse, porque si no se acompaña, finalmente no funciona. Claro, Y tiene que ser una, una política a nivel a nivel país, digamos que la institucionalidad completa esté alineado en eso, porque, claro, Jessie a lo mejor lo hace como una iniciativa y valores propios, pero si sí, sí, eso no significa que lo hagan, por ejemplo, todos los profesores, eh, yo, yo yo yo creo que sí, o sea, no, no me pongo en cuestión, pero pero muchas veces porque el tiempo que les da, entendamos que la carga eh, que, que les da a los profesores eh, para, para los contenidos, para realizar pruebas, eh, debiera haber una sección, por ejemplo, muchas veces se habla del, de la educación cívica, la educación cívica debe contener, debe estar todo, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Ent entre otras, pero hoy día no existen. Hay un sector ideológico que no quiere educación cívica porque no quiere un país educado, informado, eh, tendrán sus razones que por supuesto no las comparto, pero debiera haber un espacio, una, una, una hora dedicada a que hablemos de estas cosas de, de, desde niños, desde los primeros años, para poder proyectarlo a largo plazo. Hoy día estamos actuando de manera reactiva, cuando se nos está quemando patio la casa, eh, pero, pero dejemos de actuar de manera reactiva y avancemos en políticas a largo plazo para poder, digamos, que las nuevas generaciones empiecen a tener otro tipo de visión cultural, por lo menos respecto al, al cuidado del medio ambiente. Oye, pero otra cosa también, eh, bueno, aparte de las leyes, ya está bien que se estén haciendo leyes, pero generalmente eh, acá hay muchas leyes, pero las leyes no las respetan y no hay quien las fiscalice. Y ese es otro problema también, porque tienen que también fiscalizar eh, el trabajo que se que se, si se está o no se está haciendo. Y lo otro es que yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de, de lo que pasó con esto del vertedero cuando pusieron eh, a los carabineros ahí, como, pues, porque había como un montón, muchos carabineros ahí y qué hubiera pasado si, hubiera, si se hubiera hecho eh, bien la pega, hubiera sido necesario eh, llevar tantos carabineros allá porque es como que vimos muchos carabineros y de repente yo ando en el centro y no hay muchos carabineros entonces, como que, a mí me produjo, no sé, como, como algo así, muy claro, de que tanto carabinero para, para allá, eh, por el asunto de la emergencia, pero cuando uno va al centro, es eh, poco el carabinero que se ve. Claro, la, ¿Qué opinan de, ustedes? De? La destinación de los, del contingente policial, ¿no es cierto?, de los 53 carabineros asignados para el control de las quemas, a mí me parece un poco burdo, no sé si burdo en realidad la palabra, extraño, pero extraño, es, por... volvemos a, a la génesis de todo, a la reactividad, no es cierto que somos reactivos, que nos falta proactividad para poder resolver los temas, pero 53 uniformados ahí atendiendo el, la quema, para mí sigue siendo poco, pero, pero eh, ¿por qué llegamos a estas instancias? A mí me llama la atención, porque acá, acá precisamente no, no, no tenemos los mejores índices de delincuencia como para poder destinar carabineros a otras funciones que no sean eh, precisamente la fiscalización de esto, la, el reguardo de las calles, de, de las carreteras, etcétera O sea, el tema de las bajadas. De, las bajadas o sea, para claro. ahí de Creo que tenemos suficientes problemas en otro ámbito que están más ligados a la función policial que el guardar un vertedero, y este vertedero, insisto, o sea, se debió empezar a trabajar en su momento y todavía no se empieza entonces, y ni siquiera aún con todo lo que nos pasó todavía no se empieza sí sí el... bueno ahí yo creo que va porque acá nadie dice o nadie sabe eh, quién es el responsable de de, de esa esquema desde el punto de vista de quién, de quién inicia el fuego entonces me imagino que esa medida va en relación de que las mismas personas que as, a, de manera intencionada asisten a ese sector para para generar el fuego Ahora la cantidad de carabineros si se será mucho, no, no, no, obviamente en función de la cantidad de carabineros que tenemos frente a otras prioridades. Obviamente puede hacer una medida, pero también, por eh, ejemplo, en lo personal yo, yo conozco el sector, he ido más de, un, más de una vez en su momento cuando estaba funcionando también el, el, el vertedero, eh, también fui a agotar en su momento bas, basura o escombro en su momento, y, y, y no, es un, no, no es un lugar como que tú vayas a pasear con tus niños, así que obviamente no, no quiero estigmatizar a nadie, pero pero pero hay, hay que tener cierta precaución y me parece adecuada que por lo menos para, para, para evitar que se tomen, porque hoy en día estaba tomado el vertedero, eh, estaba tomado tú para... O sea, o sea esto, esto cumple no la función de guardar re, el vertedero, sino que como una especie de desalojo... Sí, oh. porque estaba tomado. Yeah. Por ejemplo, en, en el en vertedero estaba tomado por un grupo en que, de hecho, lo mostraron eh, que tú ibas y te cobraban dinero para votar ilegalmente basura en el ex vertedero. ¿Te cobran para votar ilegalmente? Sí, no, hay... sí O sea, si, hay, hay videos si, si, circulando. Es sucede, ¿no? eh, ¿Quién fiscaliza eh, eso? Entonces, de hecho, los mismos camiones de la de constructoras grandes, porque no creo que esos, ese nivel de camiones los tenga un vecino de por ahí. Eh, iban con cargado a, y le pagaban, le tiraban sus su, su lucas, digamos, a, la, a, a los que tenían tomado el vertedero de manera ilegal. Eso, eso no hay que desconocerlo y para eso se necesita, digamos, la fuerza de orden público. y Ahora, si, si fue mucho, si, si fue poco, yo creo que otro tema. Sí, efectivamente, se, se requiere dar otro tipo de prioridades. Por ejemplo, no sé, el tema de cuando destinan un montón de carabineros para un partido de fútbol, pucha, no sé, hay que hacer seguridad privada por el costo de los equipos, ¿cierto? No, no, no, no ocupemos el orden público, los carabineros, para ir a ver un tema de un partido, ¿cierto? Pero ahí podemos discutir en. en, creo que es, en como materia de otro capítulo. en, en materia de otro <risa> capítulo, pero en este caso. fundamos, por favor, la el, eh, Efectivamente, eh, yo, yo creo que me parece bien, ahora no sé si será la cantidad necesaria o no. Pero sí, efectivamente el vertedero estaba tomado yeah. ilegalmente y te cobraban por ir a botar basura ilegalmente. Oye, ¿habrán equipado a estos carabineros con alguna especie de respirador o algo? Porque también el ambiente no no, no era el más agradable, me imagino. Yo, claro, y, yo, sí. y yo por lo que vi en la foto no tenía ninguna especie de, de, de equipamiento adicional. De ni protección. Claro, ni máscaras antigás, algún tipo de filtro para... Pa... Claro. claro, imagínense, claro. ¿no? lo que se están exponiendo los pobres eh, uniformados. De, deben tener, me imagino. Me, me imagino. imagino. Imagínate. Así no sé. que <risa> estamos especulando, estamos especulando. ¿Pasa algo con el invitado? O no? Dice llanamente oh, algo le debe haber pasado. Bueno, bueno, le pedimos la disculpa a la audiencia, pero algo debe haber pasado con se tu si actividad. Ustedes o... quieren mandarnos sus opiniones, eh, queridos amigos y amigas, por favor, a través del WhatsApp. No se olviden, al más 569-2602-3291, escriban sus opiniones, qué les parece el tema, se sienten... Eh, también con esta incertidumbre, ¿no es cierto?, de quién o quiénes son los responsables frente a lo que estamos viviendo todos los habitantes de Antofagasta. Envíenos sus opiniones, eh, sus comentarios y háganos saber lo que piensan, lo que opinan al respecto, porque esta es la idea del programa, ¿no es cierto?, el despertar de la gente. Podamos eh, meter ahí la dudita de, pucha, ¿y, ¿y esto por qué está funcionando de esta forma? Poder analizar desde otro punto de vista, desde otra vereda, eh, sin colores políticos, porque acá somos todos neutros, así que eh, ese es la, la, el principal objetivo de Despertar del Norte, chileno. ¿Y qué, qué pasará con, lo, con los vecinos, por ejemplo, que, que adquirieron una propiedad o recibieron su, su casita ahí en el entorno? Me imagino que más de alguno ya estará tan aburrido que, que puso en venta lo que en un principio era su sueño de la casa propia, porque es una cuestión que viene de años, años, y por ejemplo, ahora el Ceremi tomó la medida de suspender las clases, pero no suspendió las actividades físicas de canchas, por ejemplo, del entorno ahí mismo. entonces No, pero aparte, Pancho, la gente vive ahí, porque la gente vive ahí, también. Vive ahí está todo el día, si está en su casa, la ni gente en sus casas que no fueron a clase, están también aspirando el, el aire tóxico, entonces, eh, es la condición propia de ese lugar, que eso es lo que se debe solucionar rápido. Sí, en el fondo es eso, es, hablemos de que todo ese sector, en el fondo está siendo entregado para que en un futuro haya sectores de áreas verdes, para, claro. para que haya para que hayan viviendas, eh, proyectos habitacionales, mm -hmm. claro. Entonces, eso tiene que buscársele una solución y que sea rápido. ¿eh? Y esa solución no es que simplemente apilar la basura, porque no, no vamos a tener que más, yo creo, más, más pronto que tarde. Entiendo que hubo una mesa de trabajo en que se reunió ahora, ahora último el, el alcalde, el... el Parte del gobierno regional, creo que estaba el concejal, estaba también el. ¿Cómo se llama el representante del gobierno? El delegado. delegado el delegado sí, presidencial, estaba, creo que también de parte de bombero, carabinero, entiendo que estaban todos. Entonces, pucha, qué lindo ahora trabajar así, qué bueno que lo hagan, porque hacía falta y hace falta que nos alineemos en esa línea, pero pero, pero por favor, que que sea antes antes de que se esté quemando la casa para tomar esta medida porque qué demuestra que hoy día se junten todos para buscar una solución se están mostrando que se puede entonces es una cuestión de voluntad eh, yo sí entiendo que más de más de alguna autoridad levantó el tema pedía ayuda gritaba eh, levantaban el tema pero siempre con un como con un del de responsabilidad de, de la solución oye vamos a buscar eh, y por ejemplo hay cosas que no que yo siento que no que no aportan al diálogo yo siento que siempre se dan al choque entre autoridades que se tiran cosas eh, incluso hace poco corrió una encuesta y en la misma encuesta eh, también ahí compartiendo en redes sociales con, con indirecta entre los mismos los, los órganos entre ellos mismos se tiran entonces eso no aporta un diálogo y genera pereza que a la gente no le sirve a la gente común y corriente no le sirve porque no hay soluciones ¿no? esa esa ocupación Oigan, chicos tenemos un saludito por acá en el eh. facebook eh, de, una, de la señora Lilian Chávez, eh, que no, no es incluso de acá en Tufagasta, pero nos pone ¿Qué falta nos hace aquí en nuestro querido pueblo de La Tirana un grupo tan entregado en su trabajo como ustedes? Vivimos en una contaminación semanal de quemas, de pastizales y de personas sin criterio para mantener limpio su entorno que botan desde escombros hasta muebles que no usan. Mis fe felicitaciones por la tan linda tarea. Saludos desde el pueblo de La Tirana. Mire, saludos gracias. a la señora Lilian. Saludo, Síganos, ¿Síganos todo viendo todos tiranio? los miércoles a las 5 de la tarde a través sí. del... Bueno, si tienen no. algún video, también lo pueden compartir eso. y podemos visibilizar su problema. No, nos comprometemos con eso. Esa es la idea, darle cabida a todo acá, todos, los, todos somos bien recibidos por aquí. Yo me imagino que el dolor de cabeza también debe estar en más de un lado, y sobre todo allá, por ejemplo, sí. cuando se viene la fiesta en la tirana, los vecinos que viven ahí... Después también deben sí. tener un dolor de cabeza fuerte, sobre todo con el tema de la, de la bueno, basura. Bueno, bueno, ¿De la basura? bueno, bueno en, en, la, en la región tienen un problema, de hecho, el año pasado salió la noticia, eh, en alto hospicio tienen cerros de ropa usada, acumulada y Sofri. es un basural. Claro, Sofri, tienen sí. basural también gigante, también tienen un gran problema de basura, parece que todo lo del lado norte. Tenemos video. Videito, señor director. Tenemos video. Es lamentable lo que estamos viviendo hoy en nuestra región. Este incendio en el ex vertedero de la chimba hoy tiene a todos los estudiantes suspendidos de sus clases. Creo que no debemos seguir esperando que situaciones como esta se presenten para actuar. Esto es responsabilidad de nuestras autoridades y cada uno debe asumir el rol que le corresponde. Si en esta situación es la responsabilidad del alcalde, lo lamento mucho. Creo que debe dar explicaciones porque la ciudadanía no puede esperar a que ocurran este tipo de situaciones tan graves para que una autoridad se haga cargo de una situación como esta. Esto se pudo prevenir y depende de todos nosotros. Hacer nuestro trabajo por el bienestar de todos y cada uno en la región y hoy a todos nuestros vecinos y vecinas que están viviendo alrededor del ex vertedero. Qué sabias palabras de nuestra diputada, señora Giovanna Humada, valientes palabras para un poco conciliar con lo, con lo que nosotros estamos conversando, ¿no es cierto?, que falta aquí el trabajo en equipo, falta el no pelotearse de un lado para otro. Así que, buenas palabras para dar el cierre, ¿no es cierto?, a este tema. Sí, hay que, hay, que, hay, hay que sacarse de repente los colores Sacar. Hay que y, y, y hay que pensar en, en la comunidad, hay que pensar en, en, en quienes tienen que recibir el servicio público. Exactamente. Y hay que trabajar en equipo. Y, y, yo creo que esa, esa es la, la gran pedida. O sea, señor alcalde, señor gobernador, los consejeros regionales, concejales concejal, a a todo, por favor, o sea, trabajen por la comunidad, trabajen en equipo y integren en una solución concreta. Qué bonito, perdón Pancho, antes que siga. qué bonito sería una transmisión en vivo de todo el equipo trabajando. Perfecto. En pro de la comunidad, ¿no es cierto? En vez de los dime y direte ahí por las redes sociales, qué bonito sería todos trabajando. Así que la invitación sería, queda. Sería buenísimo, buenísimo. Bueno, el cierre de, de nuestra diputada eh, eh, va justamente en esa misma línea. Oye, eh, hagamos la pega y dejemos la, la, la competencia política, sectorial, de lado, porque en el fondo el chileno... El chileno trabajador, el que el que, el que llega todo el que va todo el día a trabajar y después llega a la casa para, para tragarse su humo, él no, él necesita que oye, pensemos en ello. El bien mayor, pues justamente como es nuestro programa, donde, donde la gente está primero, debería ser la misma... El mismo eslogan para todos los que están metidos en el tema del servicio público, ¿cierto? Porque ellos son servidores públicos. La justamente. disposición, la disposición, el trabajo en equipo son algo que queremos ver. Nos cansamos de la vieja política. Así que la invitación está a los vecinos y las vecinas. Gracias por sus saludos, chiquillos, chiquillas, amigos y amigas que nos están viendo ahí. Cariños a Paula Celis, que también nos mandó un, un tips por interno. Así que muchos saludos a todos. Jessy, Pancho, Omar, nos vemos sí. en. Sí. Repetimos, si repetimos el teléfono, más 569-2602-3291 para que hagan sus denuncias, su, denuncias ciudadanas y el Instagram, despertar-bajo-norte también para que nos sigan y compartan nuestras publicaciones. Y la invitación es, al próximo, perdón, es el, para el próximo día miércoles, ¿no es cierto? Donde vamos Correcto. a hablar de la delincuencia. Delincuencia, ahí se viene Bien. harto tal, también. también. Se nos viene difícil también el próximo tema. Así que desde ya los esperamos. Eh, manden sus comentarios, sus opiniones en nuestras redes sociales o si no al WhatsApp. Bien, nos vemos la próxima semana muchachos. Saludos. Chau, vemos, chau. Nos vemos. Chau, chau. Bien. Saludos a mi sobrina que está en un <risa>